Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes el debate del cannabis ha tomado impulso en España para colarse en la agenda política y mediática, y además parece que llega para quedarse. Estaremos atentos a los cambios de paradigma que se van sucediendo en el ámbito internacional, especialmente en algunos países de Europa. También comenzaremos una serie de reportajes sobre Colombia, país donde el cannabis ya avanza a paso ligero, y en Top Cultivo os daremos algunos buenos consejos para vuestros jardines. ¡Empezamos! Sin duda, la noticia más destacada en España ha sido la apertura del debate del cannabis en las instituciones. Primero en el Senado, gracias a la propuesta de los compas de Luz Verde y el Grupo Izquierda Confederal pesa ser rechazada y de qué manera, obligaba a los partidos a posicionarse en un debate repleto de tópicos. El consumo de cannabis, además de perjudiciar para la salud, acaba teniendo consecuencias severas en el desarrollo y el progreso vital de sus consumidores y en no pocas ocasiones supone la puerta de entrada para otro tipo de drogas mucho más nocivas. Supongo que saben que muchas de las agresiones físicas, agresiones sexuales y de género se producen por las llamadas borracheras cannábicas. Propicia cuadros de esquizofrenia y paranoia. Depresión, ansiedad o pensamientos suicidas. Y provoca la desmotivación y el aislamiento social del que lo consume. Detrás de esta propuesta, la de regular colectivos de personas consumidoras, yo creo que subyace un debate más amplio, el de la regularización del cannabis. Un debate que ya está en la sociedad pero que no se quiere afrontar desde la política. Es falta de valentía por determinados grupos políticos. No entenderemos que no se apruebe esta toma en consideración porque no es el momento político adecuado, porque la oposición esto y lo otro, porque hay mucho ruido. Siempre ha habido ruido, señorías, siempre ha habido ruido. Las oposiciones, a los, los partidos de la oposición a los derechos y libertades siempre han hecho mucho ruido, siguen haciendo ruido. Incluso con derechos aprobados ya en la Cámara y derechos que son efectivos. Matrimonio homosexual interrupción del embarazo, eutanasia, y los hemos aprobado, los hemos aprobado porque son derechos y libertades de la ciudadanía. Entendemos que la aprobación del uso medicinal del cannabis abre una puerta a seguir avanzando en determinados aspectos sobre el cannabis, pero siempre teniendo en cuenta que es una droga y que desde luego su consumo tiene muchos perjuicios y muchos problemas para la salud pública. Animo al Partido Socialista a que abandone sus miedos, que abandone los posibles miedos que tenga al ruido que pueda hacer la oposición y diga que sí a la toma en consideración de esta proposición de ley, una proposición de ley que entre todas y todos debemos mejorar. Después llegaba el turno del Congreso, donde se podrían llegar a votar hasta tres propuestas diferentes de regulación en el inicio del curso parlamentario más verde que recordamos de los últimos años. Por supuesto, nosotros no perdimos la oportunidad de acercarnos al Congreso a ver qué se cocía y preguntarle a nuestros políticos. Hoy hemos venido a Madrid... ...a promover la propuesta de ley de Esquerra Republicana de Cataluña... ...una propuesta de ley que viene ya de, de 2017... ...de la aprobación del Parlamento de Cataluña... ...y que hoy traemos al Congreso de los Diputados... ...ya establecía eh, una regulación de las asociaciones canábicas... ...al final lo que hacemos aquí es que se pueda aplicar... ...optar por otra vía, una vía que tiene mucho más difícil tumbar... Aquí el único riesgo es que la tumben los votos. ¿no? Además, se ha propuesto desde Más País una nueva iniciativa que ha entrado también en el Congreso de los Diputados. Registramos la ley más avanzada de Europa para la regulación del cannabis. Creemos que hay una amplia mayoría en nuestra sociedad que ya está demandando esta ley. Y estamos a la espera de que un tercer partido, que es Unidas Podemos, presente su propuesta de ley. Os hemos convocado para anunciar eh, que a principios de octubre vamos a, a, a tener lista la ley de regulación del cannabis en personas adultas. Es un paso histórico que tantos partidos políticos a la vez hagan una propuesta de ley. Ahora tenemos tres propuestas encima de la mesa, habrá que estudiarlas, habrá que llegar a puntos en común. Hoy mismo ya nos hemos puesto a hablar con otros grupos parlamentarios. Intentar alcanzar acuerdos intentar alcanzar consensos para que salga hacia adelante. Y no creo que un un juez por su estado de ánimo o por su ideología. Ahora nos queda un largo camino por delante, nos viene todo el proceso parlamentario. Y soy bastante optimista con, con la tramitación de esta ley. Es un proceso en el que deberíamos estar unidos como sociedad civil. Es una ley que tiene un amplio consenso porque la realidad del cannabis ya existe. Y esperamos que esto sea una fuerza suficiente como para hacer que el Partido Socialista también vaya hacia nuestra posición. Y creo que en esta legislatura podemos avanzar para conseguir eh, una regulación definitiva. Sí que se toca el PSOE, es especialista en decepcionar y todo depende de ellos. Ahora es momento de que el Partido Socialista decida y se posicione en favor de la protección de la salud y de los derechos humanos. Así que, mientras esperamos el texto final que presentará Unidas Podemos, a que de comienzo la subcomisión de salud y veamos la posición que toma finalmente el PSOE de cara a la recta final de la legislatura, nos tocará seguir sufriendo. Eso sí, tenemos la oportunidad de que el cannabis va a estar en el candelero una buena temporada. Esperamos que esta vez al menos se materialice en el Congreso de forma seria y definitiva. Unidas Podemos ha registrado su ley del cannabis y por tanto empieza la cuenta atrás para su debate en el Pleno. Pero nuestro grupo parlamentario no solo aspira a que se debata en el Pleno, nosotros queremos que se apruebe y por eso vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando para construir una mayoría parlamentaria que permita sacarlo adelante. Pero aparte de hablar con las fuerzas políticas, también tenemos que seguir abriendo espacios de diálogo y de reflexión con la sociedad civil, seguir abriendo las instituciones a la gente y por eso vamos a organizar unas jornadas el mes que viene para que la sociedad civil pueda tomar la palabra y pueda aportar a este debate. Si queréis saber más, no os perdáis nuestra crónica en el último Marihuana Now. ¿Qué pasa con la regulación del cannabis en España? Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti.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 La primera pregunta de hoy nos llega desde Girona. Enrique nos pregunta cómo conservar sus semillas. Hola Enrique, para conservar tus semillas por mucho tiempo has de buscar un lugar a salvo de la luz donde mantengas la temperatura y la humedad adecuadas. Las semillas de marihuana necesitan unas condiciones óptimas de humedad, temperatura y luz para conservarse en buen estado. Si consigues estas condiciones podrán germinar y producir unas excelentes plantas transcurridos 5 o incluso más de 10 años. Si las condiciones no son las adecuadas, disminuirán las posibilidades de germinación, que podrán tardar de 7 a 8 días o no producirse, en lugar de los 2 o 3 días de una semilla bien conservada. Unos recipientes que puedan cerrarse herméticamente o sellarse son ideales para crear espacios aislados de la humedad. Podemos elegirlos de vidrio para grandes cantidades, de plástico preferiblemente opaco o de polipropileno resistentes como los tubos Eppendorf para pequeñas cantidades. Para reducir la humedad y conseguir un ambiente seco en el interior de los envases, añadiremos arroz seco o perlas de gel de xilce, separadas de las semillas por un algodón, espuma o bolsitas de papel. Las semillas han de estar bien secas antes de envasarlas para evitar la aparición del moho. Es importante etiquetar con el nombre de la variedad y la fecha de envasado. Se pueden guardar en lugar fresco y oscuro de la casa, siempre a salvo de insectos o roedores. El frigorífico es la mejor opción, sobre todo cuando su tiempo de permanencia vaya a ser mayor, preferiblemente en el cajón de la verdura, donde las temperaturas suelen ser superiores y aisladas de la luz. La humedad ideal es de un 10 o 20% y la temperatura entre 4 y 8 grados centígrados. Es recomendable abrir el envase el menor número de veces posibles para no alterar las condiciones de temperatura y humedad. La siguiente cuestión de hoy nos la envía Rosa María desde Vigo y nos pregunta por algún consejo de reciclaje para guardar sus semillas. Hola Rosa María, seguro que se puede hacer de muchas maneras, pero mira este semillero de reciclaje. Hoy vamos a reciclar parte de unas botellas para construir un práctico semillero. Para empezar cortamos la parte superior de las botellas cerca del tapón. Apuramos el corte cerca de la rosca del tapón, comprobamos que las piezas encajan, las unimos con cuatro puntos de silicona y las sellamos por todo su contorno. Es aconsejable colocar una etiqueta con el nombre de la variedad de nuestras semillas, la fecha de su producción o los datos que consideremos. Para que nuestras semillas permanezcan sin humedad, verteremos arroz o bolitas de gel de sílice que tapamos con un algodón. Aquí tendremos espacio para nuestras semillas, que tapamos con otro algodón para que estén más protegidas. Guardaremos nuestro semillero en un lugar fresco, seco y a oscuras. La última pregunta nos la hace Ángel desde Mallorca y quiere saber qué variedad le podemos recomendar que se cultive rápido y dé una buena producción. Ángel, además de una buena producción en poco tiempo de cultivo, Buda Autoskunk te puede sorprender al devolverte toda la esencia de los sabores clásicos. Buda Autoskunk es un híbrido de predominancia sativa, de uniformidad estable, fuerte, potente y productivo. Es una variedad que se cultiva rápido y se produce una considerable cosecha. Su olor puede ser penetrante, no del agrado de todos nuestros vecinos, así que es aconsejable utilizar filtros antiolor en los interiores y ser discretos en los exteriores, ya que su presencia es notoria. La genética sativa es evidente en cada individuo de Buda Auto School. Destaca su vistosidad, formada por prominentes cálices y abundantes pistilos que conforman cogollos voluminosos. El efecto es de una auténtica sativa, pura energía cerebral que facilitará la creatividad, el buen rollo social y la vitalidad personal. Su sabor, aunque siempre mantiene un mismo fondo skunk, tiene una increíble variación aromática que va desde cítricos afrutados hasta aromas ácoles. Y hasta aquí ha llegado nuestro top cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Si tenéis dudas recordad, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. ¡Salud y buenos humos! Este mes nos vamos a centrar en Europa en nuestra sección de Noticias Internacionales. Y empezamos con Italia, donde la Comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados ha aprobado el texto por el que se podrá cultivar para autoconsumo hasta cuatro plantas. El texto aún ha de someterse a enmiendas antes de su aprobación final y superar la oposición de la derecha y la extrema derecha italianas. Por otro lado, los activistas italianos consiguieron más de 600.000 firmas en siete días para convocar un referéndum sobre la despenalización del cannabis. Además, han conseguido, tras una manifestación que duró toda la noche, que el Congreso de Ministros alargue el plazo durante un mes para poder validar las firmas en todos los municipios. Escocia da un giro en el tratamiento a los consumidores de cannabis. Si bien hasta ahora dichos consumidores se encontraban con un cargo judicial al ser sorprendidos por la policía, a partir de ahora solo se llevarán una reprimenda o advertencia de los agentes. El Ministerio de Salud de Luxemburgo, el país con la renta per cápita más alta del mundo, ha comprado 30 kilos de marihuana a Canopy Growth por 3 millones de euros, a 100 euros el gramo. Para algunos esto merece una explicación por parte del Ministerio, ya que el precio de venta al público de un gramo de Bedrocan en los Países Bajos es inferior a 10 euros. En Alemania, la compañía Hanfarm ha impugnado ante los tribunales la prohibición de la venta de flores de CBD, mientras la Cámara de los Diputados de la República Checa ha votado a favor de permitir que el porcentaje de THC máximo en los cultivos y derivados del cáñamo industrial se eleve al 1%. Ahora saltamos de continente. Con este programa iniciamos una serie de reportajes sobre Colombia, un país en el que ya está en debate parlamentario la regulación del uso adulto y donde la industria y el emprendimiento se están posicionando a nivel internacional. Hoy vamos a empezar con uno de los eventos que más fielmente reflejan el nivel de la cultura canábica, la sexta edición de la Copa del Rey de Bogotá. La Copa del Rey se celebró en Bogotá los pasados 14 y 15 de agosto. A ella acudió una representación de los mejores cultivadores y de las flores y extractos más selectos de la despensa canábica colombiana. evento que recoge jardineros a nivel nacional, un evento que en esta oportunidad recibió más de 100 muestras entre flores y extractos, en el cual se representó pues, el máximo nivel que tienen los cultivadores en Colombia, toda digamos, esa gallardía y poder que tiene la gente acá para estar en la industria legal, todo, toda la valentía que tiene la gente para seguir haciéndolo en su casa, desde su libertad personal, desde... No hacerle daño a nadie, desde hacer crecer la cultura, la planta, desde ser pacientes también recreativos, medicinales. Es una cultura que se reúne donde estamos todos, en donde cada año mejora el nivel, en donde cada año nos damos cuenta cómo esto sigue creciendo. Ahorita ya con todo el auge de la medicina y de la industria estamos listos para todo. Colombia está listo y el nivel se presentó este año acá en esta Copa Brutal en Bogotá. La esencia de nuestra copa es hacer que crezca el nivel de autocultivo, apoyando a todos para que entre todos crezcamos. En esta edición de la Copa se establecieron cuatro categorías. Flores de interior, de exterior, extracciones con solventes y sin solventes. Hubieron jurados a nivel virtual que pudieron evaluar las campeonas con tranquilidad y también de manera presencial los días de la Copa. En ambos casos tuvieron difícil las elecciones ya que el nivel de lo presentado ha superado al de las ediciones anteriores. Me he encontrado con una muy buena calidad, eh, también dentro de lo que es el cultivo, las flores y a nivel también de extracciones ha mejorado mucho, yo diría que hay bastante competencia en el sentido de que hay muy buenas personas trabajando cultivo indoor, exterior y extracciones. los increíbles, eh, excelentes cultivadores y... Pues excelentes muestras, la verdad, nunca había visto tanto nivel. No, no soy digno de merecerlo. Y verdaderamente que este año eh, el nivel es impresionante, ¿no? Las muestras han sido impecables, desde eh, de todas las categorías, eh, digamos que se ha hecho un trabajo impecable de curación por parte de, de la mesa de jurados, por parte de la mesa de, de, de los verdaderos promotores y, y digamos, activistas de, del evento, ¿no? Entonces... Eh, muy muy grande las categorías de desinsolventes, mucho nivel también las categorías de, de indoor digamos que se ve impresionante la diversidad que, que podemos tener en, en, en un espacio tan, tan pequeño Hola jardineros, yo soy Quentin Suve y soy el campeón de la última edición de acá de Copa de Rey estoy defendiendo mi título y pues para ser honesto vi que la calidad de las flores subieron mucho eso quiere decir si hoy pierdo no voy a llorar uh, porque bueno Parece que acá en Colombia estamos mejorando cada año. Cada año los procesos se mejoran más, los cultivadores lo hacen de una mejor manera, buscan alternativas limpias y sostenibles para hacerlo, entonces se vuelve un poco más interesante el momento de la competición, con plantas con unos muy altos niveles de, de THC en cuanto a flores, en extractos, en extractos también hay un excelente nivel, eh, hay unos diamantes muy deliciosos con una buena salsa de terpenos, eh, encontramos diferentes texturas eh, también en, en la competencia sin solventes unas cosas muy interesantes con muchos sabor realmente se encuentra un nivel muy alto de muestras eh, cuando observé terpenos cuando pude catar sabores eh, en general las muestras estuvieron de muy alto nivel eh, la combustión el sabor, todo estuvo excelente, me gustó muchísimo, la experiencia de poder probar a otros jardineros y nada, muy feliz con esto, muchísimas gracias. Prepanita panita! ¿Cómo vas, cómo vas? al sople. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con eso? ¿Qué estamos haciendo ahí? Acá vamos a hacer una colaboración entre Medellín y entre Bogotá y entre Cal. Vamos a hacer un cráneo con una Sherlock pegada, ¿sí? todo, lo, todo lo que está acá es una demostración de nuestro trabajo, lo que hacemos cada uno individualmente en nuestros espacios de trabajo, pero combinándolo y estallando el poder de la colectividad, que, que al fin y al cabo eso es lo que hace grande a esta gran comunidad, que todos podemos crecer a la par. Exactamente. Eso es lo que estamos buscando, crecer todos. ¿Qué buscamos con eso? Todo lo que hacemos allá son ricks o mucha vidriería para el consumo de extracciones, flores, todos los derivados del cannabis. ¿Qué te dedicas vos, contanos? Parce, soplamos vídeos somos de la ciudad de Medellín, nos llamamos Pediblog. Somos un colectivo de tres compañeros eh, dedicados a eso ya hace varios años. Ahorita sí más tardecito vamos a pasar cuando esté ya lista la pieza para revisarla. Mira, aquí estamos, vamos como a amigos, de Medellín, pasando un poquito delante del vidrio soplado. es fundamental que a todos los que les gusta el cannabis, a algunos les encanta cultivarlo, a otros nos encanta fumarlo, podamos aprender cada día más sobre el cannabis y nos metamos más en este cuento, porque como lo dice el eslogan de mi eh, colectivo Comunidad Colombiana es legalízalo usted mismo, que cada uno de ustedes que están ahí sean unas, unos agentes del cambio, que eso no depende de una persona, de un líder o de un movimiento de un nombre. depende, es de que cada uno de nosotros o estamos sea, agentes de cambio, por eso mi mamá ya sabe, por eso mis hijos ya saben, por eso mi jefe ya sabe, por eso mis profesores ya saben, e igual eso no me hace un ciudadano de segunda o tercera categoría, me hace un ciudadano de derechos. un ciudadano de derechos que debe ser respetado muchachos. Que la gente sepa de los usos, de todo lo que se puede hacer con el cannabis, que no solamente es para darse en la cabeza, como dicen por ahí, sino también podemos tener otras alternativas, como medicina, como alimento, como biocombustible, como ropa, o sea, muchas muchas alternativas. Ya llevamos haciendo esta fiestica varios años, cada vez el combo es más grande, es más chimba, entonces pues ganadores somos todos desde el principio, desde que nos inscribimos, sin ninguna duda todos son ganadores en este certamen, sin ninguna duda todos tienen el coraje que no tienen muchos de crecer sus plantas, de hacer esta resistencia en la casa y de hacer que esta cultura cada día crezca más, gracias a ustedes, gracias a todo el panche que está acá compartiendo porque esto además es un trabajo colectivo, lo hacemos unas marcas acá, claro que sí, nos gastamos mucho tiempo en esta organización y esperamos siempre que todos ustedes la pasen muy bien.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 El 8 y 9 de octubre, atentos, porque llegan las finales de King of the Ebro. 3, 2, 1, que del underground, el rey. Sin corona la cambié por una bolsa de hate. Y una botella de ron que bebo yendo, coge. No veo nada, llevo ciego, oh, okay pero llego, con llego salvar el hardcore Todo por amor a esta música mami. No diste nada igual y el próximo 21 de octubre se va a celebrar en Málaga el encuentro profesional Expo Grow Business to Beats con el objetivo de reunir a los máximos exponentes nacionales e internacionales del sector del cannabis y reactivar las relaciones profesionales empresariales y comerciales